Saludos, soy Israel Banger y en esta hora les traigo un nuevo truco para encontrar películas de terror en Netflix. Entonces, vamos a abrir un perfil y aquí en el buscador vamos a escribir 10944 y automáticamente, después de dar enter, nos van a salir todas las películas de terror más destacadas de Netflix. Como pueden ver, aquí tenemos muchas. Y a disfrutarse, dijo. Eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido. Y hasta la próxima. Chao, chao.